De la casa y haciendo muchísima embalsadilla y se me estaba tirando con un cacobote. Yo decía que me iba a matar. Ella decía así: que me iba a matar. Tenía mucho tiempo diciendo eso. Y yo en ese momento, en desesperación, me defendí y le tiré. Lamentablemente, el deseo mío era para que ella estuviera viva, pero lamentablemente no es así. Yo no quería matar a ella. Okay, please.